No. su pues vida lleva unos días malita Ay, se ha puesto a rumiar Un la verdad que lleva unos días muy malita Tenía, tiene nueve años, no es muy mayor pero tenía los valores del hígado muy muy muy muy muy muy muy, muy mal muy mal Llevo... Llevamos tres días, yo llevo tres días pasándole suero, glucosa, cuidando ella. Yo ya su último suerito, le vamos a quitar su vida, porque está comiendo un montón y me lo está agradeciendo con besitos. ¿Sí? Mi morrito me lo está agradeciendo con besitos. Yo también te quiero, Sí. te daría mi vida por vosotros, sí. Tú lo sabes, sí, tú lo sabes. Que la mamá siempre va a estar ahí cuidando de ti, ¿verdad? Y de hecho, estos días que se encontraba mal, solo comía si venía a estar con ella. Ahora comí de montonada, no va a querer. Sí, quieres besitos. Ay, quieres besitos. Ay, quieres besitos. En esos morretes. La manito. mmm ay, ay, ay, ay, ay. mm, mm yo te quiero ya a ti te quiero muchísimo muchísimo muchísimo muchísimo eh hoy ya nos vamos a quitar esa vía maligna porque vamos a comer un montón y vas a mantener la glucosa por ti misma porque comes un montón Aquí sí? tú me entiendes, ¿verdad? entiendes todo lo que te digo mm.